Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Estoy contenta de poderles compartir un nuevo video, pero antes de comenzar los invito a que se suscriban a mi canal y a que me sigan en mis redes sociales que les voy a estar dejando en la descripción. Como ya sabrán, el día de ayer, 8 de julio, se estrenó el primer episodio del reboot de Gossip Gear por la plataforma de HBO Max. Y es que para muchas personas, por ejemplo yo, que somos fans de Gossip Gear, obviamente que cuando nos enteramos de esta noticia fue como de ¡Oh my God! Gossip Gear regresa. Obviamente no estamos hablando de los mismos personajes ni de la misma historia, como su nombre lo dice, es un reboot. Por lo tanto, es una nueva historia y son nuevos personajes. Pero el ambiente sigo, sigue siendo el mismo, ya que es Nueva York y el colegio de Constance. Ahora sí, hablando de lo que fue el primer capítulo, la verdad es que a mi parecer fue algo muy lenta. Fue como que muy tranquila, no hubo mucho drama o por lo menos sí hubo, pero ese drama como que no me atrajo mucho, no me llamó la atención o que digamos, oh my God me preocupa esto qué va a pasar en el siguiente capítulo no la verdad es que fue muy tranquila como ya lo dije y igual lo que no vi fue una intro creo que porque es el primer capítulo pues no hubo una intro como sabemos la intro de la Gossip Gear primera generación entonces no sé si vayan a poner una intro en el siguiente capítulo no lo sé la verdad es que estaría muy padre que fuera la misma intro porque pues es Gossip Gear, son nuevos personajes y una nueva historia pero pues sigue siendo Gossip Gear entonces estaría muy padre que pudiéramos ver la intro original igual una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que en el primer capítulo revelaron quiénes son Gossip Gear y obviamente los que ya vieron el primer capítulo sabrán de lo que estoy hablando y es que como pudimos ver, Gossip Gear son varios maestros que se unen para vengarse de sus alumnos que son malos, que, que los tratan mal y cosas así. Y bueno, obviamente hay una maestra, no sé si era maestra o no sé, pero que descubre Gossip Gear, que por lo que pudimos ver estudió. En ese colegio de Constance. Entonces conoce a Nat Archibald. Y creo que esta parte fue mi favorita. Cuando comenzaron a mencionar a todos los del elenco original. Del, bueno, el elenco de la primera generación. Fue como de... Oh my God. La verdad es que me emocioné mucho al escuchar sus nombres. Cuando mencionaron a, a Nate. Cuando mencionaron a Braid. A Chuck. A Dan. Y creo que la parte de Dan fue mi favorita. Cuando dijeron que Dan era Gossip Gear. Entonces fue como de... Oh my god, qué padre. La verdad es que esto fue muy padre que los mencionaran. Porque obviamente, como sabemos, es pues la continuación de una nueva generación. Y así que, pues, siento que aquí fue mi favorita. O sea, esta fue mi escena favorita. Y regresando a lo de la revelación de Gossip Gear, sí se me hizo muy raro. No sé si ellos van a seguir siendo Gossip Gear. Yo siento que a lo mejor los van a hackear y luego va a haber una verdadera Gossip Gear que les va a hacer la vida imposible hasta los maestros y todo no lo sé la verdad porque pues es muy raro que los maestros sean conseguir siento que como que no me pareció esto como que no no me gustó ahora hablemos de los personajes como yo pude observar en este primer capítulo creo que aquí va a haber mucho conflicto entre estas dos hermanas eh, creo que una es julie y la otra no recuerdo muy bien su nombre pero creo que aquí va a estar el problema porque escuché, no sé si escuché mal, pero que mencionan a la Gossip Gear anterior diciendo que la Gossip Gear anterior atacaba a dos mejores amigas. Entonces creo que en esta Gossip Gear van a ser ellas dos. Así que creo que ese va a ser uno de los grandes problemas de, de drama que va a haber en esta serie. También como pude observar, la anterior Gossip Gear en cuestión de escenas explícitas, casi no traía mucho. Sí traía, pero era como que un poco leve o algo así. En cambio en esta, por lo que vi en el primer capítulo, sí va a estar muy explícito, sí va a ser una Ghost of Gear más oscura. Entonces pues eso me llamó mucho la atención y sinceramente les voy a decir que esas escenas me recordó a la serie de Elite porque fue como de... ¡Oh my God! Ojalá que no incluyan demasiado este tipo de escenas porque sí es muy incómodo pero pues ya son cosas que pasan en actualidad así que creo que está bien también otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que van a incluir a una pareja de tres o por lo menos eso fue lo que yo entendí con esta chica Audrey y con su novio y el otro amigo que no recuerdo su nombre pero les estoy poniendo sus imágenes así que creo que entre ellos va a haber como que algo ahí, no lo sé pero al parecer eso fue lo que vi y pues está bien porque pues es la actualidad y todo eso aunque en realidad en la Gossip Girl de la primera generación esto no fue un secreto porque estaba el hermano de Serena que era gay, eh, tenía una pareja y todo esto y también recuerdo un capítulo donde habían dos mujeres que se estaban besando entonces como que apenas estaban comenzando a meter este tipo de temas que en ese entonces creo que todavía era como que tabú pero pues ya en actualidad obviamente ya lo van a poner más explícito, ya va a ser más, más así como tipo élite, como les vuelvo a repetir, pero pues espero que no tenga tantas escenas así, porque pues sí es algo muy exagerado, no lo sé, pero ahora sí, hablando del capítulo en general, eh, como ya les dije anteriormente, sí me pareció algo lento, la drama me pareció algo muy lenta para hacer el primer capítulo, pero esperemos que en los siguientes capítulos todo mejore, que, que ya el drama esté fuerte y que tú ya te quedes así como de ¿qué va a pasar ya? Ya quiero que sea jueves para que salga el siguiente capítulo y todo esto, ¿no? Pero pues sí amigos, la verdad es que por lo que pudimos ver esta Gossip Gear va a estar más explícita, más fuerte y todo esto eh, en esta cuestión de estos temas. Que está bien que manejen estos temas porque como sabemos todas las series de ahora ya meten todos estos temas que son de parejas de tres, parejas del mismo sexo y todo esto. Y está muy bien, no está mal, solamente que pues las escenas luego si sí las hacen muy exageradas. Pero sí amigos, la verdad es que yo le voy a dar todo mi apoyo al reboot de Gossip Gear. Aunque les vuelvo a repetir, se me hizo muy extraño que los maestros sean pues, los que van a estar subiendo los chismes y todo esto. Pero no sé si en el futuro van a hackearle la cuenta a los maestros, no lo sé. Pero pues sí, es como que muy raro esto. Y bueno amigos, este video ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.